Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, y hoy vamos a estar haciendo un video totalmente distinto y diferente al que hacemos habitualmente Estoy muy muy contento, muy feliz y muy alegre de poder anunciar que el señor, como dice acá arriba El señor Coop va a estar aquí en nuestro canal, en mi canal y en el de todos ustedes, por supuesto Así que nada, estoy muy muy contento, la verdad que él eh, me abrió las puertas Yo me contacté, por supuesto, con él y él muy humildemente, la verdad que es una persona... Es un grosso, es un crack, es un genio. Realmente me inspiré en él para, para arrancar cuando arranqué aquellas épocas, eh, cuando arranqué a subir World of Tanks y demás. Eh, nah, tiene un canal re lindo, tiene un montón de, de, de información sobre World of Tanks y World of Warships. Eh, la verdad que es, es ya le digo, es un canal muy grosso. Tiene como 24.000 suscriptores, algo así. Nosotros estamos en 4.000, pero no importa. Nosotros le ponemos garra, le ponemos fuerza, le ponemos potencia y, y estamos creciendo a pasos agigantados. Pero pero lo que importa es que, bueno, que Jordi muy amablemente accedió a venir acá a, al canal de, de YouTube para compartir con nosotros un ratito. Y, y bueno, pero vamos a dejar que, que directamente lo, lo, diga, lo diga él, ¿eh? Hola, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Eh, solo deciros que el próximo miércoles día 13 estaré de invitado en el canal de Nando Capo que estaremos hablando de varios temas del bot de, de varias cosas así que si os interesa vernos hablar de, del bot pues no olvidéis pasaros por el canal, así que espero veros por ahí, ¿eh? Un saludo, hasta luego... Bueno querido, querido, querido querido Jordi, muchas gracias, un saludo enorme para vos también, por supuesto que sí. Así que bueno amigos, como les decía, estoy encantadísimo de poder tener a un grosso, grosso total de World of Tanks aquí en mi canal de YouTube y poder compartirlo con todos, con todos ustedes amigos. Así que bueno, no quiero estirar mucho más el video, ya saben, el día miércoles lo vamos a tener aquí por el canal al señor Jordi, al señor Kupt, y eh, voy a estar dejando en la descripción el link de su canal de YouTube para que aquellos que tal vez no lo conozcan, bueno, tengan la posibilidad de, de conocerlo, de suscribirse eh, y dejar like en sus videos y todo lo, y todo lo correspondiente, ¿no? Para, para apoyar al señor Jordi, que es un gran creador de contenido y que lucha también. Eh, por, por la comunidad, así como lo hago yo que, que hincho para que tengamos cositas eh, acá, bueno, yo desde mi lugar obviamente acá en Sudamérica, él allá en, en Europa, en, en España más precisamente, pero bueno amigos muchas gracias y nos vemos en la próxima, chau chau